Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en un nuevo video donde vamos a descubrir cómo ingresar a Google Meet desde Classroom con la computadora. ¿sí? Verán que en esta ventana que abrí de Google nueva, yo ya estoy logueada, ya inicié sesión en mi cuenta de Gmail. Estoy logueada con la cuenta de @sanluis.edu.ar y voy a ir a el menú de aplicaciones de Google donde tengo el acceso a Classroom. Una vez que se nos abrió el Classroom, vamos a elegir el aula donde tenemos nuestra materia, nuestra clase virtual. Y verán en el mismo eh, menú, digamos, donde figura el nombre de, de nuestra aula, el código de clase, abajo ven el enlace Meet, que ese es específicamente el enlace donde los va a llevar a la reunión de Meet específica. ¿sí? Porque si podemos ingresar, por ejemplo, en una ventana nueva, van a ver que también se puede ingresar a Meet, desde la barra, digamos, desde la carpetita de, de aplicaciones de, de Google. Pero allí vamos a tener que introducir el código de la reunión, que en este caso sería estas últimas letritas del final. ¿sí? Esta es una forma eh, un poquito más compleja. ¿sí? Tenés que tener el código anotado, es más difícil. Es más fácil entrar desde el Classroom, aprietan, presionan, hacen clic en el link que figura allí y se les va a abrir como la puerta de entrada a la reunión. ¿sí? Esta es una, eh, una interfaz, una ventana eh, que nos permite ver Cómo anda nuestra cámara. En este caso, mi computadora no anda la cámara y se ve todo naranja, por lo cual voy a tachar la cámara y también es muy importante tachar el micrófono para que no nos queden, eh, no hagamos ruido ¿sí? eh, al ingresar a la, a la reunión. Ponemos unirse. En este caso, soy la primera que se va a conectar, entonces me, me, me da la opción, un cartelito, de poder compartir con alguien eh, para pasarle a los compañeros, por ejemplo, el código, lo podemos hacer eh, copiar y mandárselo por mail, cosa que sería un poquito más eh, engorroso. Pero ahí ya estamos en la reunión, aprietan la crucecita, sacan ese cartel y ya estarían esperando, digamos, al resto de los compañeros. Vamos a ver algunas eh, de las reglas ¿no? que serían muy importantes de eh, respetar ¿no? en, en, este, en estas reuniones, estas, en estas clases virtuales. La primera es conectarse con el micrófono apagado, como ya lo hemos hecho, para no generar ruidos. Luego, eh, cuando uno quiere participar, eh, debemos levantar la mano en caso de querer participar hablando, ¿sí? de interrumpir a quien esté eh, este, expresándose, vamos a levantar la mano. ¿Cómo lo hacemos? Con, con este botoncito que tenemos acá, levantar la mano, presionamos ahí, al profe le figura una manito, ¿sí? que hay alguien que quiere participar y le va a dar la palabra a esa persona en cuanto termine la frase. ¿Sí? Eh, cuando termine de exponer la idea que está, eh, que, está, lo que está explicando, ¿sí? Bien, luego tenemos que activar el micrófono una vez que nos hayan dado la palabra, es decir, que el profe va a decir, bueno, Juancito, levanto la mano, ¿qué, qué es lo que querés decirnos? Y allí Juancito va a activar su micrófono y va a empezar a eh, hablar y decir, bueno, o su consulta o su comentario, ¿bien? bien una vez que termine de decir su comentario, va a tachar de nuevo el micrófono para no transmitir ningún ruido mientras otros estén hablando. ¿Sí? Es una manera de ordenar la comunicación entre todos. ¿Sí? Bien, También pueden participar desde el chat. ¿Cómo lo hacemos? Presionamos en, en esa eh, ventanita. ¿Sí? En, esa, en esta barrita de menú arriba ¿Sí? se puede utilizar este medio de comunicación mientras la profe esté hablando se puede eh, hacer alguna consulta pero verán que vamos a escribir necesito saber cuándo es la en entrega de este trabajo, bien. Allí, una vez que ya cuiden por favor la ortografía en lo posible, ¿sí? Necesitas saber cuándo le entre este trabajo y presionando en ese triangulito envían su consulta, ¿sí? Cuando la profe eh, esté hablando y vea esa, esa consulta probablemente Corte la conversación, corte lo que esté diciendo y eh, responda. De todas maneras, puede pasar también que la profe decida seguir exponiendo el tema, por ejemplo, y responda al finalizar todas las consultas que están hechas en el chat. ¿sí? La idea es siempre, otra de las reglas es, respetar el tema del que se esté hablando. ¿sí? Si la profe está explicando, por ejemplo, eh, la característica de los seres vivos no puedo cortar levantar la mano y cortar la, la, la, la exposición del tema para preguntar cuándo es en el entregar de trabajo ¿sí? eh, esto, esto hace a que nosotros podamos tener una continuidad en, en el relato ¿sí? poder estar hablando siempre de algo coherente que no esté parcelado, que no esté cortado o interrumpido con otras cosas ¿Sí? Eh, por eso también se puede utilizar el chat y vamos organizando mejor así eh, el proceso de consultar, ¿sí? de, de, de, de sacar dudas. ¿Bien? Bueno, entonces, eh, también una de las reglas muy, muy, muy especiales, eh, que creo que sería la más importante, es que se respeten todos los compañeros, siempre. Todas las personas debemos respetar a todos. Entonces, cualquier participación de un compañero, así parezca que, eh, bueno, que está muy distraído y que preguntó algo que ya se habló, eh, o que eh, recién empieza a ver el tema y por ahí no está tan avanzado en el desarrollo, no importa. Lo vamos a respetar, ¿sí? No vamos a hacer bromas, no nos vamos a referir de una manera que nos corresponde. ¿Bien? Bueno, entonces, eh, si repasamos las reglas, serían. La primera, conectarse con el micrófono apagado, levantar la mano en caso de querer participar hablando, activar el micrófono una vez que se le haya dado la palabra. Luego también pueden escribir en el chat algunas consultas que no estén relacionadas específicamente a la exposición del tema y respetar siempre que son eh, los temas que se estén hablando, ¿sí? Y a todos los compañeros. Bien, así que ya con esto creo que eh, estamos en condiciones de decir que las cuestiones básicas de una clase de consulta virtual, de una clase virtual, están dadas. Les mando un beso grande y nos estamos viendo.